Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Ángela Herrera Bandín. Olvídate de la idea de enfermarte y no tener a dónde acudir porque no se tienen los recursos. El Seguro Popular puede salvar tu vida y la de tu familia. Afíliate. Es gratuito, es federal y también tiene apoyo del gobierno estatal. Si no tienes ningún tipo de seguro médico, si no estás afiliado al IMSS o cualquier otro programa, tú ya eres candidato a tener tu seguro. El Seguro Popular cubre tus necesidades de atención médica. Pide informes en los módulos instalados en los centros de salud. Es muy sencillo. Solo necesitas unos cuantos documentos y ya tienes tu Seguro Popular. Al hacerlo, también puedes afiliar a las personas que dependen de ti. Hijos, padres mayores de 80 años o cónyuges en primera afiliación. El Seguro Popular te permite servicios hospitalarios, tratamientos y medicinas. Ahora sí, con el Seguro Popular se acabaron los pendientes. Hoy ya tienes dónde acudir para resolver tus problemas médicos. Seguro Seguro, el Seguro Popular.